Estamos muy contentos por estos 50 años y la verdad el acto fue realmente muy emotivo con lleno de recuerdos de todas las vicisitudes que ha pasado esta casa de estudio y sobre todo recordando a los pioneros, a los profesores, alumnos, graduados, el personal administrativo que han hecho una construcción colectiva muy significativa para nuestra provincia. A mí me traen muchísimos recuerdos ¿no? en la carrera de grado, de posgrado eh, y le debo mucho a la facultad. Eh, yo decía las palabras, soy de los jóvenes entrerrianos que vinieron aquí, lograron la formación, lograron canalizar eh, su vocación y encontraron muchas personas que hoy justamente tuvimos la oportunidad de reencontrarnos y también hacíamos referencia no solo a la formación y a la excelencia académica de la facultad, sino también a la formación y a la excelencia de los recursos humanos que tiene esta Casa de Altos Estudios. Uno se da cuenta de que somos muchos los que construimos diariamente la, la Universidad Nacional de Entre Ríos y, y que la verdad es que tenemos este gran parte de nuestra vida aquí adentro. ¿no? En mi caso particular soy egresado de grado, egresado de posgrado de esta misma facultad, soy docente desde el año 93 y bueno hoy me toca estar en la gestión y en realidad hace 28 años que estoy viniendo todos los días a este lugar a trabajar y a ponerle el hombro desde los distintos lugares que nos ha tocado que nos ha tocado ocupar número rodón de un medio siglo que de pronto en términos de la vida institucional son apenas los primeros pasos buenos este, primeros pasos que ha dado esta casa y a la vida de uno es, es casi toda la vida o sea que, pero además la posibilidad de haber continuado durante mis distintas instancias de la vida como, y ahora como docente este, realmente hace que esto bueno, sea un, una parte muy este, eh, ocupa un lugar muy importante eh, en lo que es mi, mi, mi, historia, mi historia personal. ¿no? Y En el año 1976 doy mi última materia eh, ya bajo eh, la dependencia de nuestra facultad de la Universidad Nacional de Entre Ríos, con lo cual me transformé y me enteré ahora sin saber en el primer eh, graduado de esta facultad bajo la UNER. Eh, en realidad mi diploma es el número 3, no el número 1 porque yo tardé un tiempo en solicitar el diploma por eso es el número tres, pero en realidad fui el primero que se recibió eh, en la UNER. No sabíamos qué que, que iba a pasar con la facultad, pero y bueno, como decía Mario, hoy este, nos embarcamos y ahí estu, y estuvimos y bueno, yo creo que no nos equivocamos. Hoy sacaba la cuenta yo que desde que comencé a estudiar hasta hoy ya llevo eh, vin, eh, eh, en esta casa 45 años. 45 años, de los 50 45, o sea que realmente cuando digo que este es mi segundo hogar lo siento así porque realmente comencé como estudiante después como docente, tuve el honor de ser el decano durante dos mandatos y continúo ahora mi actividad docente, eh, si Dios quiera bueno hasta que me tenga que jubilar Nosotros eh, veníamos de la escuela secundaria éramos jóvenes de, de, yo tenía pelo todavía tenía 18 años yo a todos los chicos los crié en la facultad, los crié porque eran todos chiquitos, todos 17, 18 años y, y ahora están todos jubilados y yo todavía estoy esperando que el ANSES me diga, andate. En mi vida, yo entré teniendo 21 años a la facultad, yo tengo 70, si en tres meses no andaba bien me iba, llevo 49 años y dos meses, así que creo que serví. Ya no sé cómo pasó Tanto tiempo aquí en mi tiempo Creo que ha habido políticas muy activas en estos últimos seis años eh, que la Universidad ha sabido aprovechar y eso ha permitido un crecimiento en todas sus actividades en lo académico, en la investigación y en la extensión. El crecimiento significativo de los últimos años también ha sido algo destacado, el crecimiento en la parte académica, la nueva oferta de la facultad, el crecimiento edilicio, todo lo que es la infraestructura de la facultad, el posgrado, la extensión universitaria, realmente muy significativo y hemos asumido también un compromiso de seguir trabajando en ese sentido, de tener una universidad cada vez más amplia, más inclusiva y que dé mayores posibilidades a nuestros jóvenes.